De primero, dale muchas gracias a papá Dios Por tantas bendiciones Yo soy el baby, Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño con el pasar de los años Estoy haciendo más cruel Y es que nunca yo Creí que te vería Remendando mis heridas Con girones de tu piel De te aprendió mi corazón De te aprendió mi corazón Ahora no quiero más reproche, niña Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Y alguna vez fui malo Lo aprendí de ti no digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño, niña Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti Maldita la maestra y maldito el aprendiz Maldigo lo que amo Maldigo lo que amo Pero todo, todo, todo, todo, todo Te lo debo a ti Ay. Yo sé que el papi Yo la mami y ahora miro tus sonrisas porque noto Que tus manos son cristales rotos bajo mis pies dices si que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel Y es que nunca yo creí que te vería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 A pesar de todo, todo te lo debo a ti. Yo sé que el papi.